Ahora chicos, hasta hacer un movido. Hoy vamos a con la rojita. Hoy vamos a... Vamos a ah, eh, Vamos a... frutas que teníamos naranja y yo así que, sí que una segunda parte tendrán que esperar a que nosotros tengamos otras frutas almacenadas pero sí sé sí que la meta es de 15 likes 5 likes no de 2 likes así que si llegamos y no subo la, y si no suela y si no y si no subo el vídeo es que tendré que esperar a que yo suba a que yo tenga no hace nada, adiós